Hermano de Sergio Denis, estamos más optimistas. Hermano de Sergio Denis, estamos más optimistas. Carlos Hoffman se refirió a la salud del cantante, que se encuentra internado en el Hospital Padilla de Tucumán, responde y está evolucionando. Lee más, en la nota. Tras el parte médico sobre la salud de Sergio Denis, su hermano Carlos Hoffman brindó unas declaraciones ante la prensa. Estamos mejor que ayer, más optimistas. responde y está evolucionando. Ayer le bajaron las dosis y hoy informaron que le retiraron uno de los medicamentos. Los doctores están sorprendidos por su evolución, expresó en la puerta del Hospital Padilla de Tucumán. Además contó, yo me vuelvo a Buenos Aires por unos días, pero nos vamos a turnar con el resto de la familia. El traslado se hará el día que él esté bien. Acá está cuidado y vemos lo que están haciendo porque su evolución es fantástica, aunque no quita que siga grave. Dos curas y un grupo de gente se juntaron a rezar en Avellaneda. Estamos mucho más contentos por su mejoría, concluyó Esperanzado. ¿Qué? Hermano de Sergio Denis, le hablamos y oye, el cerebro está funcionando. Carlos Hoffman acompaña el minuto a minuto de la internación del cantante en Tucumán. Con su hijo Federico hemos visto que está recibiendo lo que se le habla, afirmó. Sergio Denis la sigue peleando. Según el último parte médico, el cantante de 69 años tuvo una leve mejoría pero continúa en estado crítico. El paciente Héctor Omar Hoffman continúa en estado crítico y persiste inestabilidad hemodinámica. Ante la respuesta terapéutica se pudo disminuir levemente la dosis de fármacos vasoactivos, continúa en asistencia respiratoria mecánica bajo sedoanalgesia. Señaló Olga Fernández, directora del Hospital Ángel Padilla de Tucumán. Desde el día del accidente, Sergio está acompañado por su hermano, Carlos Hoffman. El último parte médico trajo un poco de luz a la familia. Su estado no se ha agravado. Eso nos da esperanzas, señaló ante los medios comunicación. Le hablamos y oye. Hemos visto que está recibiendo lo que se le habla. Está recibiendo una atención excelente. Le hablamos y oye. Hemos visto que está recibiendo lo que se le habla. Con su hijo Federico vimos un leve movimiento de cabeza y la respiración se nota un poco más agitada. Esos son síntomas de que está escuchando. Y si escucha es porque el cerebro está funcionando bien, enfatizó Carlos.